Buenas tardes. Acabamos de llegar de un viaje espectacular que sin duda os recomiendo pero que por la particularidad de la isla tienes que hacerlo en coche. Entonces el siguiente vídeo es para explicaros una serie de cositas por si vais a alquilar uno. El mayorista que más alquila es Isla Verde. De hecho te sorprende cuando llegas del aeropuerto y ves que que tiene unas colas tremendas y el resto prácticamente están vacíos la primera sorpresa fue que con ellos no teníamos contratado el seguro a todo riesgo que lo teníamos a través de y, bueno, bien. y nos explicó una tía jibu seca con las condiciones que tenemos que firmar un papel por lo típico por ser algún rayoncino y tal y entonces, cosa que es más o menos normal cuando alquila ahora bien si bien hay una diferencia de precio notable Tened cuidado cuando lo adquiráis, eh, porque os harán una revisión ocular. No, que no pasa nada, ten aquí este bollito, este aquí, este aquí, pero después puedo salir caro. ¿Por qué digo esto? Mira, ahora os pondré un vídeo en el que este se ve perfectamente tiene... las condiciones oh, en las que no coche. Antes de El coche está lleno de rayones, pequeños bollitos aquí, aquí y toques por todos lados entonces supuestamente te lo ponen todo en un papel Tiene también comida la, la rueda El coche no andaba muy como allá, era un Clio un Megane Ranchera, lo cogí porque yo llevo bastante material y me, me interesa el tema de la bandeja además tenía las lunas tintas y bastante bien por ese aspecto, pero el coche no iba fino Es que este coche fue que rico. Es que es un Renault Fuego Al segundo día ya empezó como a dar fallos de las luces Tirones a primera hora de la mañana, total, que creo que el segundo el tercer día nos quedamos tirados en la caldera bella, en los aparcamientos. Nada, aquí estamos, como no, eh, en el parking de La Poza Bella, que con la emoción no hemos quedado sin batería. Esto lo de siempre, battery, así que. off. Si no nos pasa algo, pues no seremos nosotros, así que nada, a esperar son ahora. Experiencia. 45 minutos, eh, en Portugal, hora y media. Ya vamos a. Y la verde y nos atiende la verdad que bastante rápido nos, dicen, nos preguntan por el número de la matrícula del coche qué es lo que le ha pasado le explicamos que cuando hemos ido a abrir el coche no hacía nada y se presenta allí un chico con otro coche de un segmento superior nos hace una revisión otra vez ocular y mira por dónde enseguida se va a un bollo que en principio no habíamos visto ¿sabes? pero que nosotros pues no teníamos ni idea de ese bollo le explicamos que habíamos hecho un vídeo, lo intentamos ver allí, no había buena luz, total que, ya bueno, pues llamamos un momento a la central, a ver si acaso está en los registros informáticos, mire, no costa, te hacen firmar un papel, previamente, de, mil, de que pagas 1500 euros, si tiene un rayoncito, total que, mira, ya me quedé con el rum, rum todo el día, un poquillo mosqueado, aunque había pagado el seguro a todo riesgo, a través de CraftFlexi, ya me quedé yo mosca con el tema este, de. Y digo, hostia, estos tíos, no sé yo. Para que va un poquito de listo, porque enseguida se ha ido al, al bollo este, que yo en principio no lo habíamos visto. Total, que nos da el coche, por supuesto, antes de entregarnos el segundo coche, que era un forfoco, le hago un vídeo en condiciones. Aquí tiene un bollino. Aquí tiene otro. Ahí, debajo de la puerta, tiene otro. Tiene otra. <risa> y bueno nos vamos, este tiene la bandeja que se iba a hacer puñeta no cerraba bien con lo cual ya me dio un poco por culo porque yo llevo mucho material y ya tenía que estar poniéndole unas gomas para que no se viniese, en fin cuando vamos a entregar el coche lo llenamos el depósito que no nos lo dieron lleno le echamos gasolina al lado del aeropuerto y mira por dónde estaba allí el, el chico este que nos había hecho el cambio yo la noche anterior ya, como estaba ya con la, el resquemor de, de que si el bollo, de que si no el bollo, que se si iba a quedar con la franquicia, que bueno, que luego iba a tener la que pedía el un total que me lo pasé al ordenador y lo edité un poquillo y efectivamente al ampliarlo se veía perfectamente el bollo. Así que le hice un vídeo, incluso a cámara lenta, por aquí, y le dije cuando lo vi mira vente para acá. Mira, ahí está algo Ya, ya, vale. Bueno, pues si es así, pues nada. Me voy a entregar el coche. Estaba la misma chica que nos atendió al, al llegar. Un poco más borde que la vez anterior, que ya de por sí la chica era un poquito áspera. Y nos dice que, que, bueno, que no cuesta nada, que sí, le, le decimos lo del bollo. Y que nada, que no costa nada. Que simplemente lo que hay aquí es... El depósito, que es que claro, no le hemos hecho gasolina. Claro, le explicamos que si nos habéis cambiado el coche, que cómo le vamos a echar gasolina. Y que nos tiene que, co que cobrar el impuesto del aeropuerto. Digo, pero no, pero cómo nos vaya a cobrar el impuesto del aeropuerto si no le hemos podido echar gasolina por el motivo que ha sido, por el cambio. Bueno, tanto que discutimos un poco con ella. Bueno, venga, pues voy, va para adentro, sale y dice que vaya, pues os quito el impuesto. Digo, mira, pero es que digo me había un coche primero. Que, que no iba bien. Pero eso no, tiene aviso ni nada. no se ha encendido ninguna luz aviso. Que me ha dejado tirado. Me voy a tomar una pequeña cervecita pues, mientras espero y ya está. Que estaba lleno de bocho. un rozón! La rueda. Que es la primera vez que alquilo un coche y está lleno de bocho. La primera sorpresa es que no tengo el seguro contratado con ellos, sino a través de Carrefour. Y ahora me pretendí cobrar los impuestos. Bueno, total que la cosa queda así. Con eso quiero decir que si vais a alquilar un coche y lo vais a hacer con Isla Verde que tengáis en cuenta de hacerle un buen vídeo para que no os la intenten colar. Porque me da a mí la sensación de que esta gente no juega limpio. Si os ha gustado el vídeo darle a like y si os apetece, suscribiros. A mí la verdad, que en contra de lo que diga mi hija. Esto es Amigos de Youtube. No tenemos... ah, tienes amigos de YouTube, a ver. Eres un dulce. Bueno, a ver, eh... amigos, <risa> bueno, a, a mí, me, a mí imaginario de YouTube. Os explico, está hablando de una cámara que no va a subir a ningún lado porque si creéis que tiene 5 millones de youtubers, o ¿sabes? de seguidores, de, <risa> de seguidores y que le van a ver esto, ¿sabes? Pero bueno, que los sueños de los sueños se viven, ¿no? Venga, papá. ¡Corre! Por si acaso una vez. Tiene una malada. Es indiferente, o sea, me da igual, que no, yo no hago los vídeos por tener seguidores, sino lo hago por compartir las experiencias que tengo y además me gusta hacerlo con tranquilidad y saco los vídeos con calidad. Así que con tiempo ya haré un vídeo de Azores que sin duda es un lugar impresionante al que tenéis que ir alguna vez en la vida.